Bienvenidos de nuevo todas y todos. Vamos a cerrar esta serie de vídeos de integrar racionales con un ejemplo completo donde ahora sí puede aparecernos algo un poquito distinto también en el numerador. Recordamos que estamos ante integrar el tipo p de x partido q de x donde son polinomios y hasta ahora no nos habíamos preocupado, hemos visto ya todos los casos de lo que puede pasar aquí abajo, pero no nos habíamos preocupado de lo que puede pasar aquí arriba y normalmente ya estaba convenientemente elegido de acuerdo. el asunto es que puede presentarse un caso que no es como los que teníamos, siempre si nos damos cuenta en los ejemplos anteriores el grado que teníamos en el numerador era más pequeño que el del denominador y no había nada ahora vamos a extender esto al caso ya último que pueda aparecer y es que arriba tengamos un grado superior que el de abajo entonces antes de hacer estas integrales que hemos aprendido a hacer en estos cuatro vídeos anteriores lo que tenemos que hacer es hacer la división entre estos dos polígonos ¿vale? para eso vamos a recordar primero cómo es la división entera normal por ejemplo imaginemos que tengo que dividir los 38 por ejemplo, entre 6, ¿vale? Si hago esta división entera, tardaría eh, 6, 6 por 6, 36, y me queda el resto 2, ¿vale? Esto quiere decir que 38 es igual a 6 por 6 más 2, que es el resto, ¿de acuerdo? Pero esto quiere decir que 38 entre 6, si divido todo entre 6, ¿eh? 38 entre 6, es decir, mi fracción original que yo tendría aquí, y veremos ahora cómo eso es, 6 entre 6, sabemos que es 6, que es el, el cociente, eh, más el resto entre el divisor. ¿Vale? Cociente, resto y divisor. Porque esto es 6 por 6, 36, más los 38 dividido entre 6. ¿Vale? Quiero decir que el resto... Y el cociente que obtengamos aquí, nos va a interesar ponerlo de esta misma forma. Vamos a ver eh, cómo. ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la división entre esos dos polinomios que hay aquí. Hay que mm, recordar cómo se hace la división. Es un proceso normalmente tedioso cuando no tengo factores aquí del tipo x-a que puedo hacer por un fin, o x-a. Y no queda más remedio que recordarla un poco. Bueno, la ponemos aquí, 2x cuarta más 3x cubo, recordemos que menos 2x cuadrado, eh, aquí dejamos un hueco, porque la x más 1, y dividimos entre x cubo menos x cuadrado. Bueno, recordamos, aquí tengo que poner algo que me lleve a obtener lo mismo que hay aquí en el primer tema. ¿Por qué puedo multiplicar x cubo para tener 2x a la cuarta? Pues por 2x. Ahora hacemos la multiplicación. 2x por x al cuadrado menos 2x al cubo, que lo ponemos aquí. Y 2x por x al cubo, 2x a la cuarta. Para mí lo mejor es que una vez que llegamos aquí, cambiamos de signo y sumamos. Aquí tenemos un 0, 5x cubo menos 2x cuadrado. Dejamos el hueco, eh, por si acaso, más 1. Sigo teniendo un grado todavía igual que aquí. Aún puedo dividir. ¿Por qué tengo que multiplicar ahora para tener aquí, justamente aquí abajo, 5x al cubo? Pues por un 5 aquí. 5 por menos x al cuadrado menos 5x al cuadrado. 5 por x al cubo tenemos 5x al cubo. Cambiamos de signo y sumamos. Esto se va, aquí me queda... 3x cuadrado más 1, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que lo que teníamos originalmente, menos 2x cuadrado más 1, partido de x cubo menos x cuadrado, lo puedo escribir como qué? Como 2x más 5 por... X cubo menos X cuadrado, es decir, como esto por esto, más el resto. Es X cuadrado más 1. ¿vale? ¿Sí o eh, Yo podría escribir este polinomio original, que es el dividendo, ¿de acuerdo? Eh, lo podría escribir de esta forma: como esto por esto más el resto. Si ahora dividimos entre X cubo. Menos x cuadrado, dividimos todo entre x cubo menos x cuadrado. ¿De acuerdo? Esto y esto se van y me queda que mi división original es de la siguiente forma. Aquí está el resto partido por el cociente, por el divisor, perdón, y aquí me queda el cociente. ¿De acuerdo? Bien, borro esta división, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poner aquí. Tenemos aquí que esta fracción la puedo escribir como esto. 2x más 5 más 3x al cuadrado más 1 partido de x al cubo menos x al cuadrado. ¿Vale? Todo ello diferencial de x. ¿Vale? Acabamos de borrar aquí. Simplemente hemos puesto, en vez esta división o fracción original, hemos puesto lo que sale de aquí. Esto más esta división. ¿vale? Bien, esto es la integral de una suma. Que lo puedo dividir, o lo puedo descomponer en dos integrales. La integral de 2x más 5. Diferencial de x más la integral de 3x al cuadrado más 1 partido x cubo menos... De x cuadrado de, de x. Esta es una integral inmediata, es un polinomio, ¿vale? Esta va a ser x cuadrado más 5x, su integral. Es una integral inmediata, una expresión polinómica normal. Y esta de aquí, pues, tenemos que ver qué pasa, porque ahora sí tenemos ya la división entre dos polinomios donde arriba ya tengo un grado menor que abajo y sí que lo vamos a poder hacer pues, de alguna de las formas que ya hemos visto. Para esto, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Lo primero que tengo que hacer es ver cómo factoriza x cubo menos x cuadrado. ¿Vale? Por un lado, podemos sacar factor común, x cuadrado, que multiplica a x menos 1. Pues, ya tenemos una factorización muy sencillita. Las raíces que aparecen aquí son 0 con multiplicidad 2 y 1 con multiplicidad 1. ¿Vale? ¿Quiere esto decir? Que esta fracción que tenemos allí, 3x cuadrado más 1 partido de x al cubo menos x cuadrado, esta fracción, la voy a poder escribir como un número partido de x más otro número que vamos a llamar distinto, b, partido de x al cuadrado. Porque recordemos siempre que hay que agotar hasta la potencia que aparezca aquí, más otro número, c partido de x menos 1. ¿vale? Esto es lo que tenemos aquí. Y esto quiere decir que eh, tenemos aquí como mínimo común múltiplo x cuadrado por x menos 1. Y aquí tendríamos a por x menos 1 y por x, ¿vale? Porque al dividir todo esto por x me queda x por x menos 1, más b por quién? Por x menos 1. Porque al dividir esto entre x cuadrado me queda x menos 1, y si divido esto entre x menos 1 me queda x cuadrado más c por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Como esto es lo mismo que esto, los numeradores tienen que ser iguales. Y entonces, de aquí tengo que 3x cuadrado más 1 tendrá que ser igual a a, lo voy a poner así porque me gusta más ponerla la x delante, más b por x menos 1. Más c por x al cuadrado. Bien, ahora tenemos que obtener los coeficientes a, b y c. Para eso podemos dar valores. ¿Qué valor? Las raíces. La primera es 0. Si yo pongo aquí un 0, tengo 3 por 0, 0 más 1, 1. Si pongo aquí un 0, esto se va a convertir en un 0. Y esto también. Esto es un menos 1, porque 0 menos 1, menos 1. 1 igual a menos b, lo que quiere decir que b igual a menos 1. La otra raíz que puedo utilizar, para que esto se me salga aquí números fáciles, es el 1. Si ponemos aquí un 1, tengo 3 por 1, 3, más 1, 4. Si ponemos aquí un 1, esto se va a convertir en 0. Y esto también. Y me va a quedar aquí c por 1 al cuadrado, que es c. Pues ya tenemos c igual a 4. Y me queda ahora, pues, eh, obtener el valor de a. Para eso tenemos que dar otro valor, otro fácil. Pues el siguiente más fácil es el menos 1. Ponemos aquí menos 1 y me vuelve a salir 4, ¿eh? porque 3 por menos 1 al cuadrado es 1, que es 3 más eh, 1, 4. Aquí pongo un menos 1 y tengo menos 1 por menos 2, es decir, menos 2a. Aquí pongo un menos 1 y tengo menos 2b. ¿Vale? No, perdón, aquí tengo un menos 1 y tengo menos 1 por menos 2, que es más 2a. Aquí tengo un menos 2b, sí. Y aquí tengo c por menos 1 al cuadrado, que es también más c. Como sé lo que vale tanto eh, b como c, lo sustituyo aquí y sacamos lo que vale. Vamos a hacerlo. 4 sería igual a 2a menos 2 por b, que b vale menos 1, más c, que vale 4. ¿Vale? Este 4 y este 4 se irían de aquí. Me queda de aquí que 2A es igual a, a menos 2, porque menos 2 por menos 1 es más 2, que cuando pase allá al otro miembro va a pasar eh, negativo. Y A, entonces me resulta que es menos 1. En definitiva, me lo voy a apuntar aquí: que A es menos 1. B es menos 1 y C es 4, ¿vale? Una vez obtenidos A, B y C, lo que quiere decir es que aquí tendríamos un menos 1, aquí tendríamos un menos 1 y aquí tendríamos un 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, quiere decir esto que la integral de esto es la misma que la de todas estas por separado y sumadas. Muy sencillo. Bueno, ponemos aquí, a ver qué pasa. Quitamos el este, el menos uno. Voy a escribirlas por, por, por tenerlas aquí todas por separado bien escritas. Los menos los saco siempre fuera. ¿eh? Y que me quede, y, las, y los factores también, para que me quede esto más bien. Simplemente hemos sacado estos 1 fuera ¿eh? y el 4 que había aquí también, estos menos 1 los hemos sacado fuera de signo negativo y este 4 también lo hemos sacado fuera. Hacer este integral, estas integrales es, eh, son integrales inmediatas. Esta es logaritmo de mediano de x menos esta que es x al cuadrado. Recordemos que es como x elevado a menos 2, x elevado a menos 2 más 1 partido menos 2 más 1, que sería. ¿Eh? La integral de esto sería menos 1 partido por x, ¿de acuerdo? Que con el menos 1 que hay delante, ahora lo cambiaremos, se le va a convertir en más. Y 4 por logaritmo neperiano de x menos 1, ¿de acuerdo? Porque esta es el logaritmo neperiano. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí? Que esta era la integral y 1. Esta que tenemos aquí. Y por lo tanto, todo ese pedazo de integral que teníamos allí al principio, ¿eh? lo pongo aquí a señalar, nuestra integral original, que la vamos a llamar t, la podemos ahora resolver entera. Está es muy fácil, pues la integral de 2x es 2x al cuadrado partido por 2, ¿eh? y el 2 se va a ir, y me queda x cuadrado. ¿Vale? La integral de 5 es 5x más toda esta que hemos hecho aquí, menos el neperiano de x más 1 partido por x más 4 neperiano de x menos 1. ¿vale? Esto no quiero que se confunda porque a veces lo escribo rápido y parece un paréntesis. Y no es un paréntesis, ¿eh? son unas barras de valor absoluto. Más ¿eh? le sumamos. Nuestra constante K. Bueno, pues así tendríamos que hacer esto. Primero, observar aquí, si tenemos un grado mayor aquí que aquí, debemos hacer la división. La división, una vez que hemos obtenido, una vez que hemos obtenido la división, acordaros siempre, si no hacéis una división sencilla. ¿vale? Eh, por un lado tendremos el cociente, por otro lado tendremos el divisor, y por otro lado tendremos el resto. ¿eh? y de esa manera puedo descomponer esto en dos factores, porque la, no es la división exacta hay algo que sobra, digamos, no y se puede poner de esta forma mixta. Una vez que tenemos aquí, esto va a ser un polinomio normal que siempre lo vamos a resolver muy fácil. Y aquí nos va a quedar una integral de los tipos que hemos visto anteriormente. ¿eh? vale bueno Con esto se completa un poco el círculo, tenemos ejercicios o ejemplos de todo tipo ¿eh? en estos cinco vídeos y aparte de esto pues haremos o pondré como extra algún ejercicio, problemilla más, de integrales racionales, eh, que los iré añadiendo poco a poco a esta serie. Bueno, vale, espero que estos vídeos sean de ayuda y os mando un saludo a todos.